Hola, hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estés escuchando este video. Bueno, hoy con la clase ya 53 ya vamos completando esta rueda del Zodíaco, Mercurio en todos los signos, esta vez nos toca en el octavo signo del Zodíaco, en Escorpio. ¿Cuáles son esas tres palabras claves positivas que te da el haber nacido con Mercurio en Escorpio? Scorpio, o y que le da a la persona que estás estudiando su carta natal y esas tres palabras negativas o esas tres cualidades en sombras que te da el tener este Mercurio en escorpio vamos de una vez con Mercurio en escorpio dice el manual, este manual de astrología manual astrológico nivel 1, en el que yo te doy todas las palabras. Yo no, todas eh, las personas que escribieron este manual, todas personas que aprendieron astrología acá en el centro, aprender astrología fácilmente y que eh, dedicaron su tiempo a hacer este manual con palabras claves para que te sea más fácil aprender astrología. Eh, yo lo supervisé, sí, es verdad, yo hice algunas correcciones, también es verdad, pero quienes lo escribieron, voy a decir, Liana Lee, Lola Pérez, Jordi Miguel, Raiza Armas, Lourdes Ferré, Mildred Peraza, Trilene Fría, Liliana Tiet, Sol Vázquez, Angélica Hernández, Marta Martínez Murillo, Liliana Ramírez y Jessica Minuti Olvera. Bueno... Vamos de una vez, que se hace larguísimo, sino el video con Escorpio. Mercurio en Escorpio. Este Mercurio, si está acá en el signo de Escorpio, en algún grado del signo de Escorpio, eh, como parte positiva te hace indagador, te hace intuitivo y te hace ingenioso. Ahora, como parte negativa, te da un gran sarcasmo, te hace sarcástico en tu forma de ser... Eh, te puede llegar a ser chismoso eh, y muy cínico. Así que bueno, a tener cuidado con lo que se dice si uno tiene mercurio en escorpio. O si está estudiando una carta de alguien con mercurio en escorpio. Cuidado con lo que recibe. Bueno, les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. Por supuesto nos encontramos mañana, claro que sí. Con Mercurio en Sagitario, ¿cómo vibrará ese Mercurio estando en un signo de fuego y en, en un signo opuesto a su domicilio? Eh, Géminis, me refiero, tiene dos domicilios, acuérdense. Nos volvemos a encontrar mañana. Chao, hasta mañana.